¿Quieres casarte conmigo? Tú me quieres. Por supuesto que quiero casarme contigo, Polito Eres el amor de mi vida y quiero que seas sin gracia Bienvenido a Farándula TV Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas actives la campanita y comentes. Momentos bonitos, risa, momentos complicados Pero quiero que sigas motivándome amarte cada vez más. Quiero que sea persona con la que hable antes de dormir y que podamos envejecer junto a nuestra familia. Fernando. ¿Quieres casarte conmigo? Cásate conmigo, yo sé que no lo podemos hacer en este país, pero no importa, aunque sea como símbolo de que pronto se va a lograr. Por supuesto que quiero casarme contigo, Polito. Eres el amor de mi vida y quiero que sea así para siempre. Qué feliz. este momento durante mucho tiempo. Yo también. Si no me lo pedías, tú te lo pedía yo. Desde que llegué a Lima, nuestro amor ha madurado muchísimo. Y quiero que Gabrielito te tenga como ejemplo. Porque eres la persona más increíble que he conocido. Y, y le agradezco a la vida por tenerte en mi vida. No te olvides dejar tu de like, suscribirte y activar las notificaciones.